8 Ventajas de las casas ecológicas prefabricadas. Los paneles solares utilizados para generar energía renovable también son reciclables y pueden ser desechados de manera sostenible. En conclusión, las casas prefabricadas ecológicas son más sostenibles que las casas tradicionales, en parte debido a la reducción de residuos en su construcción y uso. Al fabricar muchos de los componentes en una fábrica, se puede controlar el desperdicio y reducir la cantidad de materiales sobrantes. Además, muchos de los materiales empleados en las casas prefabricadas ecológicas son reciclables o biodegradables, lo que significa que se pueden reutilizar o desechas de manera sostenible al final de la vida útil de la casa.